El Hijo del Oficial del Rey Relato de un milagro que hizo Jesús Un día, un oficial de alto rango se acercó a Jesús para pedirle ayuda, pues su hijo estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando Jesús escuchó su petición, le respondió, Nunca podrás ver un milagro si no confías en mí, así que vuelve a tu casa, porque tu hijo ya está sano. El oficial regresó a su casa y en el camino se encontró a uno de sus amigos que le dijo que su hijo ya se sentía mejor. ¿En qué momento ocurrió eso? le preguntó el oficial. Alrededor de las 4 de la tarde, le respondió el amigo. Ese había sido el momento exacto en que Jesús le dijo al oficial que su hijo estaba sano. El oficial se alegró mucho y desde ese momento, tanto él como su familia creyeron que Jesús había sido enviado por Dios.